¿Tienes tu edad, tengo 15 años, para el que no sepa. Y yo recuerdo aquí hay como una especie de tutorial para el juego, así que yo quiero suponer que lo voy a tener que pasar. Pero según yo creo que se puede saltar. ¿Quieres jugar la guía básica de Plants vs Zombies? Bueno, la podría saltar, pero yo creo que sí la voy a jugar. Arrastra un paquete de semillas al patio. ¿okay? Bien hecho, también puedes plantar tocando no. el paquete. Oh, que la tostada. Toca el sol para recogerlo. Sigue recogiendo soles, los necesitarás para plantar más. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Que no lleguen los zombies a tu casa. ¡Nieguemelo! Los guisantes siento que recargan muy rápido. Entonces me pregunto si los girasoles también. Ok, ya se murió. Eso va rápido. Vamos a probar... Bueno, agarrar el girasol. Girasol, proporciona sol adicional. Los girasoles son plantas muy importantes. Planta 1. A ver, yo creo que voy a poner como unas tres filas de girasoles No estoy tan seguro porque como los girasoles aquí producen el doble No creo que sea tan necesario Lo voy a dejar así No me acuerdo cuándo fue la primera vez que lo jugué Pero sí me había encantado No es, bloquea a los zombies y protege tus plantas No suelo usar mucho las nuestras, pero... Uy, yo creo que sí las voy a necesitar Espero no me llegue de sorpresa alguno por la hilera de arriba A ver, otro sol para los de arriba Ahí está Bien, Otro girasol o por si acaso colocaré uno, o, otra nuez. <risa> Yo como les digo no estoy tan acostumbrado a hacer esta clase de videos. Bueno, de hecho casi no hago ninguno. De hecho solamente como unos 3 videos en mi canal. Y más o menos me ha salido, pero de todas formas no soy tan ágil para estar aquí. Pero hagamos el intento, ¿no? ¿Qué mejor forma de hacerlo que con plantas 2? Nos da la patata pum. Ok, vamos. Patata. No, esta es papapum. Siempre le digo patatapum, pero es papapum. Está bien no. Bien no. no, Creo que sí, con dos filas de girasoles será suficiente. Yo creo que esta vez sí necesitaré las nueces. Hasta acá salió el caracubo. O sea, sí sabía que iba a, pas a pasar algo aquí, por aquí fuerte. que no me imaginé que podría ser un caracubo. Patata, yo creo que si sí alcanza a explotar. No creo que sea necesario que ponga algo. Y ahora tenemos a Coltapulta se llamaba, creo. Sí, sí se llamaba así Coltapulta. Lanza coles al enemigo. No sé ustedes, pero yo a esta planta siempre le decía Lanza lechugas porque era lo que más según yo se asemejaba. Ya ven que por ejemplo, pues a las nueces le decimos a veces papas, ¿no? O si eres muy mexicano, bolillo. De hecho, también por lo que ahora estoy recién recordando, aquí se pueden destruir las, las tumbas. Solamente que por lo que veo pueden bloquear los, los disparos de algunas plantas. Voy a intentar colocar varias cortapultas. ¡Hola! Una salsa picante. A ver, ¿de qué es? Dice, hola vecino, ¿me pasas la salsa picante? Sí, cómo no. Llevo mucho tiempo aguantando este taco. ¡Yummy, <risa> yummy! Eso fue increíble, quiero volver a comer ese taco, necesito mi máquina del tiempo Su nombre es Penny y yo soy Dave el Loco, pero puedes llamarme Dave el Loco Por fin otro usuario que puede procesar mis solicitudes Veamos, Dave quiere regresar al pasado para comerse su taco otra vez ¿Están lista? Ahora vayamos a por mi taco Insensatos bus Uy cuando está la letra así un poco, me cuesta un poco leerla Intensatos, buscad vuestro taco Pronto disfrutaréis De un taco de perdición <risa> Ah, la bestia, tremendo viajezote que nos dio <risa> Bienvenidos al antiguo Egipto Tendrás que esperar 4500 años Hasta que esté listo tu taco Más o menos Eso no huele bien. Estoy seguro de que mi taco anda cerca, pero mientras tanto, estas plantas tienen muy buena planta. Parece que esa planta tiene hambre. Ojalá tuviéramos algo para darle de comer. Los nutrientes tienen muchas vitaminas y minerales. Son esenciales para tener un desayuno completo. Arrastra los nutrientes a la planta. Equipados para la guerra, puro personaje. Cualquier anomalía aquí le damos alcance. Me pregunto si los nutrientes funcionan en otros tipos de plantas De hecho, los nutrientes recuerdo que los suelo usar mucho para eh, gastarlos en girasoles Los suelo gastar mucho en los girasoles para después gastármelos en otras plantas Así poder plantar un poco más rápido Que yo recuerde, eh, después del tutorial según yo te podría mostrar los niveles de las plantas y, ah, ya se acabó. Se acabó. Eso fue rápido. Y, ah, oh, los de estos power ups. El bote de Dave, el loco de poderes en conserva para emergencias. No utilizar si el sello de calidad está roto. Ya nos pusieron aquí plantas. O, serio, Dave, los servidores de la banca online no responden. ¿Oyeron eso? Somos ricos. Utilicemos potenciadores gratuitos ilimitados. Ahora sí viene lo chido. Sobrevive usando potenciadores. Estoy bastante seguro de que podrían aparecer un montón de zombies. A ver, que yo recuerde este lanzaba como bolas de, de hielo, este otro echaba a los zombies a volar y este ya valieron madres. Bueno, eso sí eso iba a decir lo que hacía el del rayo. A ver, este, según yo, lanzaba como... Sí, como pelotitas de hielo. Y este otro lo sacaba a volar. Es muy incómodo que esté usando el mouse para intentar sacarlos a volar. Creo que mis favoritos siempre van a ser los de lanzar las pelotitas de hielo y el chispazo, según yo. Creo que sí se llamaba chispazo. De los otros dos ya no me acuerdo. Tenemos el mapa. Esto supongo que es para ver los... Los mundos a los que va... en el futuro vamos a visitar. Mapa del espacio... ¿Temporalidad? Por lo general nada más dicen espacio-tiempo. Un pergamino de tierras antiguas con implicaciones cósmicas. Eso no es algo bueno, ¿verdad? Interesante. Ok, parece que ya estamos en este lugar. Esto parece el mapa a Mitako. Para ser precisos, este es un mapa de mundo donde podemos encontrar plantas que pueden ayudarnos y. Usuario Dave, tenemos entre manos cosas más importantes que. ¡Vamos a por Mitako! Pronto, Dave el Bobo. Dave el Bobo. Pronto. Siguiente nivel desbloqueado. Vamos allá. Encontré algunas monedas. Penny, por fin tiene sentido lo que dice. Toma vecino para ti. ¿Por qué? Porque estoy loco. El dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Gasta esas monedas en más nutrientes. ¿sí? Ay, no mames. Si las cosas se ponen feas, almacena nutrientes. Esto se va a poner algo interesante. A ver, creo que me voy a gastar... En en esto esperamos un poco la recarga vamos la cortapulta la colocamos acá ponemos otro girasol y continuemos voy por allá otro girasol creo que voy a colocar guisantes eh, por si acaso una nuez eh, otra cortapulta el último girasol otro nutriente oh ya aparecieron de estos no los había escuchado y eso que traiga los puestos a ver creo que bueno si sí, la voy a usar unos girasoles girasoles soles ¡Lol! ¿Cuántos vienen ahí? A ver, creo que voy a tener que colocar más aquí. A ver, así, así, otro aquí. Vale, todo listo, ya se acabó. Ok, esto yo creo que en absolutamente nadie se lo esperaba. Yo tampoco me lo esperaba. Yo pensaba que no lo iba a hacer para nada. Pero cuando me di cuenta, en total se supone que había grabado unos 40 minutos. De, bueno, de Gameplay que acababa de hacer. O bueno, que vieron. De los cuales solamente había editado unos 20 minutos resumidos en 8 minutos nada más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los otros 20 minutos que quedaron del gameplay, pues van a ser la continuación de esta primera parte para el siguiente video de gameplay, bueno, de que VZ que haga, ¿ok? Solamente les quería decir eso, ya que pues se supone que eh, lo iba a subir el video, pues, el domingo o el lunes de la siguiente semana. Eso lo, bueno, lo dejé hasta aquí para, no solo para ahorrar tiempo, sino para que... Para que ya pudiera pues, subir de una vez el video. Porque si no, yo creo que ya iba a ser demasiado tiempo. Solo les quería decir eso. En fin, si te gusta esta clase de contenido, suscríbete. que esperas? El botón de suscripción no se encuentra ahí de adorno. Dale like si te gustó. Y si no te gustó, pues yo no sé qué sigues haciendo aquí. Vete a la ver.